Buenas tardes a todos y a todas, los que estéis aquí, y los que no, ya llegaréis. Eh, hoy vamos a jugar a una cosita especial, estamos en otro episodio de Sky Digital Gaming, es domingo, acompaña el día a, a, a jugar cositas, además especial Halloween. solo que aquí pues, pues no, no tenemos un juego especial de Halloween, pero da igual, porque el miedo que da la dificultad que implica este juego es bastante potente. No es Dark Souls, porque no es Dark Souls, pero bueno, digamos que se puede asemejar en cierta medida, eh, teniendo en cuenta que es un género diferente. ¿Qué tenemos? Tenemos un roguelike eh, que no ocupa nada, que regalaron Epic Games, que es de lo más conocido del mundo indie del estilo género roguelike pixel art 2D. Más pistas nos puedo dar, eh, aparte porque está en el título y en la categoría. Eh, vamos a jugar a Enter the Gandion. Vale, como veis aquí, solo que... Ah, ahí está, perfecto. Eh, hola, no... Todavía no se ve ¿No? Con la transición guapa que tenemos Ah, bueno No se puede, bueno, da igual eh, ahora, ahora en cuanto cambiamos ¿Ahora sí? ¿Puede? ¿Puede que? Ah, ahí estamos, entre de gancho, ahí lo estáis viendo eh, Justo mi cara tapa el menú, pero da igual porque el menú es irrelevante Estáis viendo que tenemos aquí esta pantalla majestuosa Que pues se queda así para un buen wallpaper Cuando dejo de mover cosas y cuando doy algo esta cataca ahí está, Ender The dungeon eh, Este juego es, como ya hemos dicho, un roguelite Un roguelike en dos dimensiones eh, Que se basa bastante en las mecánicas de juegos más mainstream Como pueden ser el Binding of Isaac O como podrían llegar a ser incluso eh, La Undertale si tuviese combate PvP contra bichos gordos Entonces, sí, básicamente es un poco Binding of Isaac Solo que no es tan mainstream, pero sigue siendo bastante bastante bonito eh, a este juego horas que le he metido No llega una O sea, lo probé una vez Y dije mmm, esto, esto me gusta Pero lo guardo Y desde entonces no he, botado, he jugado juegos parecidos Pero no específicamente a este Entonces sin mucho más preámbulo Vamos a jugar un poco Y luego hacemos una review general Una valoración ¿Se dedica? Como ya hemos dicho 2D Y entramos directamente a tope Nos dicen para elegir Esto sí que me lo conozco Una clase eh, Que tiene pues diferente, cada clase tiene diferentes cosas, un Hunter pues básicamente tiene habilidad perrito, eh, algo de estilo una ballesta, pistola, tal el marino creo que es el más equilibrado, por así decirlo, eh, con sus armas de escudos etc. El piloto tiene más pistola de rayos, y el convicto es estilo más revólver, eh, estamos viendo que tiene Molotov, escopeta, vamos a ir con lo clásico, ¿vale? Vamos a ir con lo fácil. Con lo que creo que es yo, lo que creo yo que es lo fácil. Además. Entonces, ahora nos dice dónde estamos Con el joystick derecho movemos el entorno Y con el joystick izquierdo movemos a nuestro personaje. Pero nuestro personaje también mueve el entorno Así que no hace falta mover el entorno Salvo que seamos pro proplayers de LOL eh, Cosas que tampoco soy De cultist Este no me salía, fíjate Este no me salía, pero da igual Vamos a ir con lo general Entonces, ¿cuál es el detallito de esto? Es bastante mundo abierto, en cierto aspecto Entonces, eh... Mira, eso no me lo conocía yo Eso no me lo conocía yo Te puedes caer por ahí por aquí caro, ¿no? Porque pues, tienes un muro. Pero te puedes caer por ahí. Entonces, ¿hay varias opciones? Sí. Tenemos esto, a lo que no podemos entrar. Podemos entrar en un futuro, pero muchas veces... Las salas tienen un sistema, como ya hemos hecho, estilo puzzle, estilo... Eh... Mira, aquí ya sí que podemos entrar, por ejemplo. Y aquí de por que también. Sí. Esto, esto da un mal rollo. O sea... Hemos visto de momento... En la, en la sala principal llevamos cuatro puertas. Cinco. Y creo que debería haber otra hacia abajo. Creo. Entonces, claro, depende de cuál cojas, pues como es un roguelike cada vez que tomas una decisión, en la siguiente mapa cambia. Entonces ese es el ligero problema. Vamos, vamos a entrar aquí, por ejemplo. O sea... Ya me el juego, tal cual. ¡Ah, amigo. Esa te lleva... Vale, esa te lleva... A... Podemos elegir cada vez que salimos. Vale, pues al marino, sí, obviamente. Eh, entonces, podemos ir a esta puerta o a la grande. ¿Este qué? ¿Quién eres tú? What now? I don't feel like chatting. Pues oh, vale. Esto tiene pinta de ser tutorial. Por lo que aparece encima de la puerta tiene pinta de ser tutorial. Ah, no. Pues biblioteca. Apareció. No, no, no, no, no. Sé lo que hace esa puerta. No de momento. Aquí no hay nada, ¿verdad? a decir, hay hojas que me persiguen No no me persiguen. Eh, vale, esta puerta, estas son las puertas y el ruido es súper característico porque son las que llevan a efectivamente siguientes niveles en los que me van a intentar partir la madre. Así que, vamos a empezar fuerte. Ah, amigo, ¿cómo romper la cuarta pared de primeras? Eh, yes, vamos a, vamos a aprender. Eh, yes, que me enseñe. Me parece una gotita el pavo al. A, iba a decir al Doomflyer, sí, al Doomflyer. Eh, ¿Qué que, que pasa? Está, tarda, está pensando Está pensando Ah, pues no eh, ¿Qué? Ah vale que, tiene que, ah, vale que tiene que decir todo el speech Vale eh, bla, bla, bla, Mucho texto Vale, pues vamos a hacer el tutorial Esto no sé muy bien por qué lo robo Porque no sé si llega a darme cosas Pero oye, yo me la juego Y si me da una pitita de algo A lo mejor es... Ah, tenemos minimapa Tenemos minimapa, esto está muy gracioso Vale, pues vamos a la siguiente puerta. Este ruido es súper característico. Efectivamente. Vale, aprender. Eh, con la A. Ah, vale. Literalmente los botones que tengo aquí son. ¡Eh! No, esto no se movía antes. La última vez que juego esto no se movía. Vale. Esto es reviente, ¿verdad? Ah, no, claro, claro, lo puedo lanzar a los enemigos y luego que reviente. Satisfacción en 3. Espera. No me voy a Vale. Satisfacción en 3, 2, 1. Ahí está. Vale, eh, pues doy por eso que hay que hacer. No. Espera, ¿qué? No, no voy a intentar. ¿Tú qué? You can dodge by pressing LB. Vale. Eh, vale. Eh, básicamente el roll, el, el, el dash. Ajá uh -huh. Vale Vale mm. ¿El Eves? ¿Cuál es el EVE? Ah, vale Ahí está el EVE Ahí está Ahí está Es el DASH Solo que no tiene pinta de que yo sea muy invulnerable En nada. Divino. Eh, básicamente... Eh, las es. <risas> Vader. Yo creo que no soy Dodge With B. Vale, vale. Eh, o sea que también puedo... Ahí está, efectivamente. Pero es mucho más cómodo hacerlo con el botón de arriba. Básicamente el de uno. Eh, creo que esta, me lo... esta parte creo que me la conozco. Eh, dodge Roll, ¿vale? Vale. Bien. No sé cómo de preciso tiene que ser para que no me la hostia. Vale. Vale. No me da muy buen rollo esto. Y no sé por qué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué insistes tanto en que eso va sin decirme nada? No? Ah, vale. ¿Tengo que hablar con él primero? Pues porque si no, no puedo pasar. Eh... No me va a dar nada. Me hace gracia el hecho de que... Es un poco lineal el tutorial. Porque no me deja hacer... Algo yo que no sea fuera de esto O sea, no puedo disparar No puedo apuntar, no puedo hacer nada Que no sea lo que me está indicando él Oh, fuck ¿Qué es esto? Ah, entiendo Vale eh, Esto es básicamente La manera fácil De, de evitar disparos que era pulsando LS Espera, ¿es así Efectivamente, sí Vale. Eso es Simple, sencillo Es pulsar eh, los dos botones de, de botones, pasa que me rayo porque veo LS RS y digo, y yo eso que yo, yo R3, gracias uh, A ver, que dice que podemos encontrar Equipamiento Pero que no te fíes Rompemos cosas. Solo porque me apetece romper cosas. Es satisfactorio y todo. Vale. ¡Ah! ¡Arma! ¡Sí! ¡Wow! Estaba oh, muy rápido. Dios de R, S, tu man, R, fire. reloj con la X. reloj con la A. Ah, vale, sí, es cuadrado. Yo, what the fuck El ruido A ver Estoy... Ah, vale, se dispara con... Se dispara con R1 Esto me acordaba Vale, bueno, entonces apuntas obviamente con el joystick Básicamente eh, hemos dicho, vamos a ir repasando los básicos Recargas con el cuadrado Efectivamente Tengo mil balas eh, es verdad, esta es la pistola de guisantes No es una broma Y el ruido es así de épico Porque sí, o sea Mucha más explicación no tiene eh, te, te. Pero me, me gusta mucho el, el ruido de, de intensa emociones Entonces, sí, estos son guisantes Hemos dicho que eh, rodaba con esto O con esto también Solo que no es muy útil Porque no puedo entonces... Apuntar nada más algo Porque tengo el dedo ocupado O sea, es como estar aquí En esta zona del mando Vale, pues... Ah, tenemos visitita, vaya Vale, vamos a... Lo que sí que voy a hacer Va a ser tirar esto ¿Por qué? Pues porque puedo y porque quiero Vale, tengo que recargar, me dice Pues recargamos Y aquí es cuando se viene la potencia Porque este arma es una mierda pero en el momento en el que tenga armas buenas Me gustaría algo que tuviese enlace Porque yo apuntando en este estilo de juegos Soy muy mal. Entonces, eh, algo Hostia, me, me he perfao, me he perfado, Me he perfado, compañero Me he perfado mucho Vale Me he reventado con el barril de mierda El escopetista, venga Es verdad, te caes al agua Recargamos. Tiene bastante más cadencia de la que parece. Eh. Dime. Sí, he llegado hasta aquí. Do you know how to dodge roll shoot and use blanks. Sí, pero es que los blanks, pues tampoco los tengo muchos You need to know how to use items that don't exist in gun form. ¡Objetos! Eh. Mess kit. Vale. El RT usa objetos, el RT y por hecho que es el gatillo. No lo voy a probar todavía, pero doy por hecho que es el gatillo, más que nada porque esto dispara y esto no hace nada. El, el gatillo pulsado. Entonces, recargamos la pistola de sangre, es estúpida. Yo, what the fuck. ¿Qué tengo? ¿Qué? Ahora, ¿puedo disparar a las antorchas? No entiendo. O sea. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Ah, vale, que es un TP. Eh, LT abro el mapa, eso ya lo no hemos visto porque me he equivocado varias veces, así que lo he abierto. Y luego con la con la X, vale. Eh, sí. Es que literalmente el pavo. El parece. Sí, cuando, cuando se revienta el escudo. Vale. Eh. Pues entonces puedo venirme aquí y hacer. Ah, ole. Afuera. Wow. ¡Ah! Vale. En combate no funcionan los TPs. O sea, que si quieres huir, no puedes. Te mueres. Este es, esto es Dark Souls. En, en, ese, en ese aspecto, esto es Dark Souls. O sea, si aquí pulso la puedo volver a donde estaba atrás. Efectivamente. Vale. Vamos allá. Esto, para, en ese sentido... Vale, y aquí tenemos dos puertas, solo que esta no funciona. Eh, esto en ese aspecto es Dark Souls. O sea... No, no hay TP atrás, o sea, eso no, no, no es una opción. ¿Qué es eso? Es un cuadro. De... Eso no me gusta. Eso no me gusta nada. ¡No! ¡No, no, no, no! Espera, ¿qué? Creo que voy a correr hacia los enemigos porque va a ser lo más atractivo. ¡Ah, ¡Oh, fuck! Eso no era lo que pretendía hacer. No me te lo digo. Ah, mira, un TP. Lo vamos. Lo gracioso es que la, la, la intensidad sigue. ¿Por qué? Pues porque puedes cambiar de sala, obviamente. ¿Esto de coño ¡No! No voy a entrar a la boss fight. No todavía, al menos. ¡No! disparo al otro lado! ¿Qué haces tú? ¡Flipao! ¡Flipao! Vale. ¡Ey! Para explotar revientan cosas Vale, eh, pues estoy por eso que voy a tener que hacer esto Un par de veces más y luego tengo que entrar a la boss fight Tengo muchas más opciones de lo que me quede Esta escala no se puede mover, por aquí no puedo entrar Vamos a retomar cabello de otra sala La intensidad sigue, así que... Para adelante, no me queda otra Una y dos ¿Qué es eso? No lo sé, pero tampoco me interesa mucho saberlo, la verdad O sea, me, me, quiere, me quiere reventar el otro Con eso tengo más que suficiente, sabido Al suelo Vale, tenemos otro por aquí Más salas, más salas ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Huraca! No sé cómo cambiar de armas No sé cómo se cambian de armas Sí que sé cómo se cambian de armas Vale ¿Qué? Just eat to switch lunch. Vale, pues mejoramos Vale Más Eh... Hold it to a slow time and pick the one you want Ah, amigo Vale Hay cositas por aquí que me interesen Eh, Joe Ah, vuelvo al inicio Vale, eh... Pues no me queda otra, la verdad O sea Venga Mucha más opción no tengo Vale, ligero detallito Para la gente que no se sabe el lore Que se va a hacer spoiler ahora mismo Speak to me when you want to meet the final boss Sabes quién es el final boss, ¿verdad? Este hombre Efectivamente Así que tenemos que pegarle a este pavo va a estar jodido? Demasiado Eh, tiene... Eso no vale No, este no es el botón Este no es el botón, me he equivocado Switch Ostras me acabo de un poquito, eh Vale, recargamos Mierda, ha huido Ostras, ha sido fácil esta Ha sido fácil esta, no entiendo Ha sido demasiado fácil Recargamos A ver qué viene. Manuel, es que se llama Manuel, tío, no entiendo el porqué no entiendo el por qué, pero se llama Manuel, me hace mucha gracia. No sabía que lo que te estaban diciendo se paraba. En plan, si. En plan, cada X de tiempo desaparece. ¡Eh! ¡Ey! ¡Qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? A ver, solo tengo dos armas ahora mismo. Luego, esto tiene una economía y tal que me cago en mi vida, o sea. Amigo, volvemos. Antes habíamos entrado por ahí, que es el tutorial, básicamente. Entonces, eh, el resto de puertas no, no sé si se nos han abierto. Vamos a mirar por aquí. Esta puerta sigue cerrada. No sé qué es eso, pero tiene el, el símbolo de... ¡No! ¡Joder! Me caigo, coño. Tiene el simbolito de, de un cargador de revólver. Luego, aquí arriba, teníamos dos puertitas, cerrada. ¿Este qué símbolo tiene? No tiene símbolo. Cerrada. Eh, gente, Sirius Business y otra cerrada sin símbolo también. Eh, por aquí me caigo. Ah, no, por aquí no puedo pasar. ¿vale? Eh, ¿Tú qué me dices? The a Awaits. The Gunion Awaits, Holder. The Gunion Awaits. You are now ready to enter the Gunion. Pues al Gunion. Adentro. Let's go. Vale. Empezamos fuerte. Se cierra. No puedo subir. Eh, joder ¿Qué es esto? A to an old gunslinger de... Vale, sí, para mí Kill your past, you fall, already damn your future The rest is worn away Sabes palabras, hermano Sabes palabras eh, No tengo más que aquí una salida Esta, esta sabe es lineal, pero luego Hay un nivel de opciones Demasiado amplia Vale, empezamos por dentro. Este arma está graciosa eh. Esta arma está muy graciosa ¿Cuántas balas necesitas? Vale, eh, nunca me acostumbro a que tengo que robar. hacer cosas ah. ¿Eh? ¿Qué era eso? ¿Qué, qué haces tú aquí? ¿Qué, haces tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres de mí? ¿De dónde ha salido ese pavo? No idea, subimos ¿Por qué? ¿Y por qué no? Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Empezamos muy fuerte. ¿Qué cojones? Un jardín enorme sin nada. ¿Qué es esto? No entiendo. Cambiamos de sala. A ver. ¿Soy, soy muy pro player o esta gente es muy mala? Fulke, Fulke ¿Qué es eso? ¿Qué es eso y por qué no puedo. ¡Eh! ¡What the fuck, mate! A ver, ¿soy yo muy pro o esta gente es muy mala? No entiendo O sea, se está muriendo demasiado rápido Y yo no sé apuntar eh, El mapa, como veis, se nos va ampliando también plan Y nos dice las opciones posibles Habitualmente hay que completarlas todas Vale, vamos para dentro eh, Pues vamos a subir, por ejemplo ¡Cofre! Puertecito, ¿esto qué coño es? Eh, amo Capacity Up, me viene bien porque creo que lo de antes era munición. Así que vamos a volver porque por ahí no hay salida. Más que nada. Eh, vamos a rodar un poquito. ¡Ey! ¿Qué es esto? Thanks for de amo. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! ¡Se lo ha llevado! Una rata se lo ha llevado, pues me, me voy, voy voy a reventar la voy a reventar la vida a la rata. ¿Vale? Tiramos esto abajo, tiramos esto abajo. Au, au, No sabía que cuando me dan, explota. Save for later. Dale, me lo guardo. Eh, seguimos para adelante. ¿Qué más hay en esta sala? Nada interesante. ¡Arriba! ¡Let's go! ¡Eh! Es eh, verdad, eh! es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vale, lo tiro abajo. Vale, fuera. Todo fuera. Eh, pues entramos por aquí, por ejemplo. ¡Apunta! ¡Hostia! ¿Qué? Ah, amigo. Esa mierda sí los vine. Más bichos. What the fuck? Fuera. No sé cómo lo, de... no sé cómo lo debo desde tan lejos. Fuera. Sí, también muevo la cámara sin darme cuenta. Muchas veces. Pero bueno. Eh, y con esto doy por eso que volvemos al inicio. No, no, no, no. ¿Qué tenemos? What the fuck? ¿Vale? TP, está muy bien Esto no es nada eh, Abajo otra vez, venga Creo que con esto conecta, deberíamos conectar con la principal Creo Fuera Vale Vale, me acabo de dar cuenta. Vale el joystick de la cámara Porque es también el joystick de apuntado Entonces es hacer así Vale, efectivamente volvemos a la salida inicial, pero todavía nos quedan varias que explorar, así que vamos a seguir tirando para adelante, porque esto no para enter de ganho, let's go. Vale, empezamos, mini Fuera, podría haberles pegado cuando estuviese cerca de él para tener yo facilidad de.. Mira, eh, Ya se ha muerto. Compadre. Vale, eh, esto es un cofre. No, estas son botellas. Ok, eh, pues esta parte ya está. Tenemos que volver atrás. ¿Qué es? Ni idea. Vale. Tenemos que volver atrás. Me estoy dando cuenta de que abajo a la izquierda pone la habilidad y no tengo habilidad. No todavía, al menos. Eh, esto ya está. O sea, esto no lo tiene más. En serio. Espera, me puedo hacer TP a... ¿Dónde me puedo hacer TP? Esta sala está sin explorar, esta sala está sin explorar aquí. Vale. Eh, vamos a subir.. No sé qué hay aquí. Pero primero vamos a explorar aquellas. Aquí venimos. Estas. estas me joden mucho. Entramos. Vale, boss fight. Eh, entonces, antes de hacer esa boss fight, ¿teníamos alguna otra para explorar? Aquí abajo tenemos pues, hacemos esto otra vez. Bajamos efectivamente no, no me había fijado en que aquí había... que aquí había Sara. Vale. Eh, pues vamos directamente. Un slime. Qué bonito. Me quiere, me quiere petar la vida. Ah, que ahora son dos. Ah, que ahora son dos. Destroza, destroza, destroza, destroza, destroza, destroza. Destroza, destroza, o destroza. Destroza, Ah, que hay ah, que, ah, que llenarnos también. Sí, este es el Bandino Fighter. Este es como el Bandino Fighter. Claro, cuanto más pequeño, mayor velocidad. Por desgracia para mi persona. Y ahora tengo 800 siguiendo sí, así que... Fuera, todos Y... Oye, lo que queda así en el sobre está es ah, hay más alas. No, no hay más alas! Hay un cofre bien de guapo Que no puedo abrir Por motivos que ahora mismo desconozco Entonces, como no puedo abrir por motivos que ahora mismo desconozco Vamos a ver nosotros otra vez, vamos a ver qué coño es eso Y luego subimos a... El... Y luego subimos a la boss fight entonces, subimos por aquí. Esta sala sí que me he dado cuenta que era diferente. No tengo para nada para cambiar. Pero no sé por qué. ¡Ah, amigo! Cosas que cuestan dinero. Vale, vale, vale, vale, vale. El crossbow cuesta 35. No tengo. La armadura cuesta también. El full heart. No, porque no me renta. Y una key. La key supongo que sirve para esto. Supongo. O no O esto directamente me da, me da... Ah, me da, me da vida esto gratis. Ah, vale, solo una vez Megadoser Que es un arma que tiene pinta de ser La hostia Lutbach 9999 ¿Qué? ¿Esto qué coño es? Eh, yo ¿Qué coño es? ¿Qué? No entiendo Algo para la colección te compensaré ¿Qué hace este pavo? No entiendo, pero básicamente no puedo comprar ninguna de estas No puedo comprar ninguna Watch out all the bullets, tengo infinitas eh, No puedo comprar ninguna de estas porque es todo lo que claro, el crossbow estaría gracioso, pero nada. Así que, bueno eh, Toca, toca lo gracioso Porque ya no hay más salas para desbloquear Entonces, una vez hemos desbloqueado Todas las salas de la chamber 1 Pues, venga Adentro Esto me da mucho miedo esto me da mucho miedo Hola Miguel. Es un pájaro con un arma Es un pájaro con un arma Es un pájaro con músculos y un arma Ya está Como necesitas Wow, what the fuck mate No, no, no ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Tengo que, tengo que tirar, tengo que tirar esto abajo, tengo que tirar esto abajo ¿Cuánta vida tiene? No lo suficiente Oh, fuck, me me tira mierdas Recarga No Ponte hay aquí detrás? Ah, no, que esto se rompe Eso no me lo sabía yo Eso no me lo sabía yo no sé cuánta vida tengo y no sé cómo coño esquivar todo eso. Pero bueno, habrá que intentarlo. ¡Puah! Pensaba que no me daba. me ha ido? Me va a disparar cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pero, ¿puedes recargar ya? ¡No! ¡No, mierda! Morí. La primera a la cara. Espera, ¿qué? Esta animación no la había visto. La primera a la cara. Les va a explosion, efectivamente. Vale. Pues ya vemos cómo funciona esto, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer inicio rápido. Ese pájaro parece un pollo cabreado. Pues no te lo voy a negar. Yo tenía más bien un, un águila. Un águila con ganas de pelea. Esto está. Vale. Creo que hay un ligero detallito aquí que es básicamente que cada vez que empiezas, pues. Cada vez que empiezas tienes que volver a hacerlo todo otra vez El ligero problemita Que tiene esto Pero el detallito es que ya tú sabes todo Entonces problemas problema este los los roguelites Yo What the fuck No Vale eh, Ah, que este pago sigue aquí Te cargas Te pegas un en... Par de tiritos. Seguimos avanzando. Tres golpes. Es lo que me aguanta ese. ¡No, no, no, no! Mierda. Granadas. Granadas de uno, Guaramin. Joder, he rodado. He rodado, compadre, he rodado. ¡Ah! No me jodas que me voy a morir en la primera. No, por favor. O sea. Recargamos Reload, reload, reload Deja pégale, eh, pégale. Vale. vale, creo que esto Ah, pues no, no está No está todavía No está todavía ¡Ey, yo Te calmas ¿En qué momento? Vale, miento Miento, miento Es un roguelite Por lo que cada vez que empiezas Es más jodido hala para que te vayas haciendo la idea De lo que implica Esta, esta mierda No, rueda muerte crack ¿Habéis visto todo lo que implica, no? Vale, perfecto Pues esa era la idea Dificultad level eh, La primera sala es cuatro veces más jodida Y encima El orden de salas Creo que cambia Pero claro No va a ser igual ni de coña Entonces ¿Qué tenemos? Pues tenemos esta bro Ey, yo Te calmas, crack Te eh, calmas, compadre Te calmas por lo menos ¿Hay más enemigos? Creo que no Vale, eh, pues efectivamente La tendencia también cambia Recargamos Entonces, librito malo Librito malo Librito más Disfruto. Recargamos eh, Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La velocidad Esto que coño es doñoso. Throw guns explode ya, y ya como tiro un arma Si tiro un arma, me quedo sin arma Crack, ya solo tengo una Vale, entonces venimos para aquí Podría haberme hecho TP Pero no, porque Estamos cerca andando Así que Muchos bichos A los que tengo que quitarme de en medio todos los arbustos de mierda Ah, sí, espérate, es verdad, es verdad Es verdad, que ahí hay un barril Barril que no he aprovechado Eh, ahora sí que lo puedo hacer. Y eso es vida, así que, dame Me la quedo. Vale, eh, divino, aquí ya no hay más salida Entonces Creo que esta es la entrada Sí, tiene pinta de que es la entrada eh, Y por aquí ya no ve más salida, así que te pega la sala principal Y para arriba Velocidad pura y dura, ¿eh, chicos? Bonito Pasillo, ahí es ¡Eh, ¡Hey, yo! ¿Qué coño es eso? Ah, el bicho feo cargamos cargamos Fuera Eso no sé qué es lo yo! No, no, no, no, no, no Eso no es justo Eso no es justo, eso no es justo No, no, no Vale, le doy el aire. ¿Qué coño es? Ah, que puedo quemar cosas Qué guapo Me dicen que por aquí no puedo bajar ¿Por qué no? No entiendo las puertas cerradas, en fin... Eh... Irrelevante. ¡No! Tengo cuatro Vale, eso, eso está muy bien porque le acabo de reventar la vida sin hacer casi nada No sé cómo lo he hecho tan exacto Eh... Tú, te, te, al suelo, venga Gracias, hasta mañana Te cargamos Yo esto, yo esto Tenemos visitita Fuera Todo para mí Vale, lo entiendo Las, las fichas vienen a ti pero una vez has matado a todos Entonces, hasta que no mates a todos pues este, joder Aquí tiene que hay una sala que va a conectar con nada abajo. O mejor aún, boss fight. Eh, no me interesa meterme todavía. Vamos a hacer todo esto. Recargamos. Hacemos un poquito de reloading. He rodado. Qué falso. Qué falso todo. Todo fuera. Más salas. ¿Qué es esto? Ah, sí. Vale. Vale. Ratgan. Ni idea. Armor. amo. Ok, no tengo vida Mapa Y aquí sale el bichito este Que no se va a decirlo de siempre, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? De... No, no, ¿qué coño que es que te eh, Problema, no tengo vida No tengo vida y por primera vez Pues no me ofrecen vida Conclusión, estoy jodido eh, Hacer gungeons, a ver si A ver si alguna de ellas me da cositas Venga, es para abajo No sé cuántas cosas me quedan a ver, que no, a ver que no pasa Vale, ya está. Vale, sorpresitas Recargamos Fuera, todo Vale, abierto este así vamos Eh, hey, Joe, ¿qué tal más? Eso no me gusta mucho Y más porque no veo aún ¿Dónde está? A recargar y a pegarle que a un fantasma. Fuera. Dámelo, dámelo todo. Ahí está. Vaya, siguiente. Que va a conectar con la de arriba posiblemente. ¡Wow! ¿What the fuck, boy? No, no, no, no, no. Dios, casi me revienta la vida. Nah, fuck Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal Lo he hecho muy, muy mal Vale, y eso me va a costar otro corazón Tengo como 6 vidas Me puedo llevar 6 golpes Pues ya que he llevado 4 Okidoki Eh... Cofrecillo puedo, puedo abrir ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué es esto? Eh, eh Ahora entiendo ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué pasa? ¿Me dejado salas o algo? No. He completado todas las salas? ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué pasa? Ah, requiere una llave. Requiere una llave, ¿verdad? Vamos a ir a la. Vamos a ir a la comprar. Déjame adivinar. Aquí vendes una llave, ¿verdad? Bingo. Vamos a comprar una llave Ven, ponemos Llave comprada Que no sé qué es esto No sé qué es esto, pero tiene pinta de que en la boss va a ser útil Así que, para adelante Oye, no pierdo nada O sea, si muero, pues repito Eh, mira, aquí ya no es un pájaro enfadado Aquí es una bala Sí Sí, es una bala ¡Ostras! Esta arma está graciosa, ¿eh? O sea, esquivar eso ya va a ser otra cosa, pero el arma como tal está muy graciosa. No sé cómo coño no me está dando, pero me gustaría saberlo. Dile que con la tontería le he quitado ya un huevazo de vida. O sea, ah, vale, estoy ya a la hit, estoy ya a la hit, hit, estoy literalmente a la hit. Un golpe más y me voy a mi casa. O sea, no me puedo permitir ni un golpe más. Ni uno. Le queda muy, muy poca vida, ¿eh? Muy, muy poca. Pero muy, muy poca. ¡Mierda! Lo sabía. Estaba demasiado cerca de él. Le quedaba muy, muy poca vida. Ha sido justo esa bala. Ostras, llego a tener una vida más En plan, medio corazoncito más Y... Y me lo llevo con patatas, eh Vale Pues volvemos al inicio A se este juego Fase, tras fase, tras fase, tras fase Hasta que te lo acabas pasando Y como el inicio es aleatorio, pues... Vale, para adelante A fin de cuentas no hay, no hay ningún tipo de... Aprendizaje mejor que el de error y, y, y reintentar Y en eso se basa esto En error y reintentar Entonces, este pavo no va a tirar mierdas va, Literalmente, no hay tutorial de enemigos Si os dais cuenta, ni nada o sea Es literalmente, eh, Pégales y cuando te maten verás como disparan O lo que hacen, o lo que dejan hacer eh, por aquí no, no puedo ir por aquí Ah, no, espera, me queda aquí Me queda me queda aquí, me queda aquí. Vale, tenemos uno de los de... Tenemos uno de los de... Cadenita ¡Mierda! Eso no vale, eso no hecho. Por lo visto tenía escudo o algo, no entiendo No entiendo muy bien por qué No entiendo muy bien en qué momento, pero... Por lo visto tiene escudo eh, Yo, no él ¡Para abajo! ¿Qué coño es ese bicho? No tengo ni idea, pero básicamente su funcionalidad es, es Pégate hacia mí Wow, what the fuck Ah, vale, están los libros Vale, recargamos No me han dado todavía, no sé cómo Fuera Tibrito, tira para tu casa, crack ¿Ya? Sí, creo que ya Vale, eh, divino Esta sala, ¿por qué no tiene salida? Esta sala ¿por qué no tiene salida ¿Qué es esto? Aquí hay una raja Ah, no, vale Creo que es que el entorno es destructible Bueno Da igual eh, venimos Por aquí Brecha No, esto no mola Esto no mola nada No sé cómo he hecho eso Pero me gustaría saberlo Fuera Eh, una llave Vale, y eso de ahí abajo no sé por qué. O sea, esto no sé qué funcionalidad tiene. Pero no quiero morir. Así que vamos a proceder a llevarnos a este pavo. Eso no sé qué coño es. Este pavo tiene una escopeta bien de guapa. Yo no. Fuera. Lo llevo todo. No hay nada más en esta habitación. Y para adelante. Pajaritos de mierda. Yo, te calmas, crack Pajaritos de mierda Dos libros, uno o dos uno o dos. Creo que, creo que no hay más ¿tú? Vale, y más que va a salir el pago de la cadena Es muy gordo, pero es muy débil Porque tiene muchas dificultades O sea... Está muy mal hecho ese personaje como tal Está muy muy mal diseñado Tengo salida para arriba, abajo, derecha, izquierda Por aquí no puedo... Vale, ahí está el Seisman ya, ya lo hemos visto el salesperson Person, que Salesman está maldito. Eh... Sala del jefe, GGs. Vale. Vamos a cambiar de Ah. Go for it. No, no, no, no, no. Estoy yo al lado de los contenedores explosivos. No me apetece en absoluto. Y me acabo de llevar una. Vale. Vale, vale. Tengo que quitarme a la mitad de ellos, por lo menos. Otro. Otro. Joder, me spamé en la cara. Me spawnen en la cara Tú, uh, molete, gracias En plan, porfa, porfa, porfa Porfa, porfa Gracias Esa es vida, esa es vida, dame vida, dame Gracias eh, Más, arriba Vale Estos son los más fáciles Yo me atrevería a decir, de todos plan, los, los de una sola bala es que son una bala nada más Ahí está. Más que nada porque caen de tres golpes Y tampoco suponen mucha amenaza Estos ya sí que empiezan a ser Los escopetistas Son unos bichos más graciosos Y las granadas aún más O sea, la granada andante, no me mola No me mola, pero en absoluto No, espera ¿Me ha dado? No, me ha dado Vale, es ese. Sí, vale, es ese. Coño, no me ha Aquí tengo otro seis man Pero este, a diferencia del otro Sí que puedo entrar allá O es el mismo Es el mismo Y claro, esta puerta la puedo ver desde dentro por supuesto. Vale. Eh, la mitad de un corazón son 20 de por sí. Vale, una llave son 25. Yo ya he conseguido una. Machine Pistol son 35. La machine Pistol está muy graciosa. Y el Bow son 45. El blank no me renta. Y aquí no hay bicho de la alcantarilla. Ni idea, pero volveré porque la machine Pistol sí que me interesa. De todas maneras me quedan todavía, creo, efectivamente, salas sin descubrir. Así que vamos a vernos TP y vamos a ir tirando. Hay que intentar sacar lo máximo posible antes de meternos contra el boss. Que, por curioso que parezca, lo suelo encontrar antes de encontrar la mayoría de las salas. Entonces, ¡ey! ¡Al jodido límite! ¿Ya? ¿No hay más? No me creo que no haya más enemigos. No me creo que no haya más enemigos. ¡No hay más que dos! ¿Qué hay aquí entonces? ¡Cobre! ¡Oh! Un arma y encima se llama Fénix. Estamos de lujo. Vale. Eh, más aras que no haya explorado. Aquí. Aquí tengo un par. Vámonos para allá. Vamos a cambiar de arma porque esta me la sido igual para el Baus. ¿Dónde están los enemigos? ¿Por qué no hay enemigos? ¿Dónde vienen están los enemigos? ¿Dónde coño hay enemigos? ¿Por qué hay... ¿Por qué no hay enemigos? No entiendo. Me encanta la vibración del mando, en plan, haciéndote referencia a que será una pistolita, pero revienta a otros. Otra sala por aquí. No entiendo por qué ahí no había nada. Pero, bueno, aquí habrá, supongo. Ahí, ahí, efectivamente. Bueno, vamos a intentar no perder corazones porque ya los hemos conseguido, ya los hemos recuperado. Entonces, eh, vamos a pegarle al discopetiza que es el que más nos va a molestar. Esto.. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, Ah, no, vale, que no puedo entrar todavía. Que tengo un fantasmita aquí queriendo reventarme la vida. ¡Ah, amigo. Esa animación era. Ah, amigo. Vale. Aquí hay otro profe. Más vida que no me sirve para nada. Save for later, efectivamente. Y esto que voy Bullet time, dodge this. ¿Cómo activo eso? ¿Cómo activo eso? Uh, controles No, vale, es verdad, es verdad O sea, me había olvidado que este juego es jodido eh, No puedes ver los controles Que joder Vamos con el que tengas Creo que había dicho que se activaban con R2 Creo mm, No sé exactamente lo que hará Pero bueno. creo que esta era la última sala Que teníamos para desbloquear Para o sea, que podemos ir contra el Baus Pero antes de ir contra el Baus Vamos a pillar esto. Por si acaso. Ya sé que tenemos la otra arma. Pero es que esta me la conozco. Y esta no. Entonces... Vale. Pues vamos a ver qué tal sale esto. A ver qué nos toca esta vez. ¡Eh! El pollo enfadado. Otra vez. Pollo enfadado con músculos que va petadísimo al gimnasio. Ole. Es que Dios hace mucha gracia esto. ¿Qué? ¿Cómo de broken está esto? ¿Hola este arma? O sea, hola. Me pego al ile... pego le perfo, compadre. Me pego al y perfo. Me pego al y perfo muchísimo. Ah, me mata. Corre, corre, corre. Me pego a él y le perfo muchísimo Dios de mi vida Le he quitado ya su vida y media Vale, y ahora es cuando El pavo se motiva, así que yo me, to me toca Dochear cosas, no, estás muy cerca Vale, te calmas, te calmas, te calmas, compadre Te calmas, te calmas, porque si no voy a tener que sacar la artillería pesada Me, me estás obligando Me estás tirando Que gana el que tenga el arma más gorda Por desgracia la tienes tú Pero las balas, la cadencia te gano yo en cadencia te gano yo, compadre. En cadencia te gano. Vale. Te calmas, te calmas, te calmas, te calmas, te calmas. He dicho que te calmas. Tu bala gorda no me asusta. No, ah. La verdad es que voy a caer ahora. Que estoy muy cerca, estoy muy cerca de más. Que le queda medio píxel de vida. Ahí está. Ese medio píxel. Te viola mucho pues. Eh... Sí, gracias. Gracias, gracias también, gracias. ¿Y esto? ¿Se lo van a...? ¡Joder! Sí. Se lo ha tragado. Bionic Leg. More Machine than man. Eh... XD. Pistol Machine. Eh... Esto está muy guapo, eh. eh el Fénix. Como arma para cercar Es... Brutal. Vale. Y creo que con esto... Creo que con esto hemos ganado. O sea... Ya está Entonces, eh, vamos a ir... La sala principal es esa Y el resto de salas están bloqueadas Vamos a venirnos aquí por si acaso Aunque efectivamente dudo que haya nada Pero aquí hay... Eh, efectivamente aquí hay vida Así que dame, dame porque requiero vida Gracias Esto eh, vendido, vale, pues... Creo que nos toca ir a la principal Creo Vamos a venirnos aquí, aquí, para arriba, más para arriba, más para arriba aún, más para arriba. Y hemos ganado, ya está. Ya está. ¿Qué hago yo ahora? Se ganado. ¿Qué se supone que tengo que hacer? A ver. Esto tiene. Vamos a ir a la. Vamos a ir a la sala del profesor. Vale, vamos a ir a la sala del boss. Esta es la sala del boss. Y en la sala del boss... Ahí, esto era. Esto era. Se ha abierto esta puerta. Esto era. No había pasado. Vale, vale. Otra de vida, efectivamente. Y podemos salir. Efectivamente, salimos. ¡Vola! Y diréis... Ah, qué gracioso, sí. Vale. Uno de 300. Pasado. Y si mueres en el 200, vuelves al 1, creo bueno. Creo ¡Eh! ¿Qué? Esto es nuevo ¿Por aquí me puedo caer? No, no me puedo caer Esto es nuevo Si me caigo por ahí ¿Eso, eso es un esterejo, algo? Ostras, está vacío ¿eh? Venga eh, es verdad que ahora tengo muchas armas muy graciosas. La primera sala que encuentro. ¡Skull Speeder! ¡Uh, eso tiene buena pinta! Eso tiene muy buena pinta. Prime Primer, what the fuck. Vale, eh. La primera sala que encuentro. Literalmente, la sala de compra. ¡No, no, no, no, no, no, no, no! no, no. ¡Aléjate, aléjate! Vale, ahí está. Daño, daño, he dicho daño, he dicho daño. ¡Cuánta vida tiene! Fantasmita, déjame Fantasmita, déjame! ¡No! Ah, es verdad, que muero cuando... O sea, al revés, cuando exploto muero. La primera, la, la primera vez, luego ya. ¿Qué? ¿Quién me ha mandado a la mía? que por ahí me caigo, vale, vale, vale. Tío, tío, tío, tío. Pero alguien me ha empujado. O sea, ¡Ese me ha empujado! ¡Esa cosa me ha empujado! ¡Oh, Dios mío! Fusil... Guns and Devilly No sé qué hace esto Creo que es el primer... La primera cosa... Potencia de fuego que tengo eh, Ah, vale Está... Es todo para abajo Vale Vamos a bajar eh, es, es el arma más grande que yo El arma... A ver, vamos a probarla, ¿vale? Vamos a probarla Vamos a probarla A ver. Ah, vale No es nada en otro mundo Pero a ver Se carga los escopetistas De... Tres golpes Vale ¿Qué hace ese pavo? ¿Qué hace ese...? No me gusta. ¿Slime Ranchers? No, gracias. No, gracias. Mira, te vas a... Te vas a ir a tu casa, oh, por ¡Eh! ¡Espera, qué! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! Espera, eh, ¿entonces esto qué hace? Ah, vale, no va lo puedo hacer de septiembre. ¡Dios! Aquí tengo muchas mierdas. Eh, ¿Cómo se abría el menú? No. Con esto no. ¿Cómo se abrió? Ah, sí, manteniendo pulsado. Tengo la Poenix, la arma esta de rayos rara, ¿Sí? fusil y la de siempre. Poenix. Vale, así solo me deja acomodar cambiar de dedos. Eh, y así puedo... Cambiar entre varias. Vale. Eh, me gusta esta. A ver, es, es muy sonido. ¡Ey, yo, yo, yo! Te calmas, te calmas, te calmas, compadre. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Quémate! ¡Quémate, crack! ¡Quémate, crack! ¡Está muy roto esto! ¿Nivel de broken? No, no, no, no, no, no, no, no, no, El nivel de Broken acabo de reventar a un pavo que no conocía de nada de cuatro golpes. Encima las balas queman. Y si están cerca le reviento más. ¿Qué coño es eso? ¡Ah! No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Ah, mira, aquí. ¿Quieres morir ya? Sí. De hecho sí que quiero. Ah, vale, que la... Pensaba que me quemaba. Eh, la telaraña que teje luego se puede incendiar. Y desaparece cada vez que paso por encima, pero me rompí Puedo quemarlo todo. Puedo quemarlo todo. Me estoy dando cuenta de que. ¡Eh! ¡Que queda uno! Me he dando cuenta primero de que queda uno y segundo de que tengo poquita vida. Vale, sala de boss. Good to know. Me gusta más lo de Frenix. Eh... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Me los he reventado ya? Joder, qué poco duran. ¡No! Muérete, muérete, muérete, muérete, muérete, muérete. Gracias, gracias. Gracias. Eh, sí. Vale, esto lo podía saltar con el... Vale, sí. Efectivamente. Eh, pero tampoco hay nada Así que XD Estoy apurando mucho Esto Esta es la sala de antes Puedo bajar, ¿verdad? Sí, claro que puedo bajar Puedo bajar a la de antes también Pero bueno Aquí hay otra salita Así que Salita que yo no había visto Hay tres más, de hecho eh, Aquí hay demasiados sitios Por los que caerse Lo cual no me da Nada de seguridad Lo cual va a hacer Que saque esto Y empiece a pegar golpes A todo lo que se mueve que de hecho acabo de pegar dos y no sé cómo Esas mierdas van a intentar reventar la vida Así que tú, fuera La no, crack esta mañana Eso que voy a hacer No, tengo pero no me gusta eh, creo que aquí sí si me cae Esta sala no me gusta nada, pero estoy jodido Bastante potente Eh, subimos Pam, pam, pam Vale, eso era un explosivo Y no me gustan los explosivos No, fuck Sí, la sala 2 es chunga están muchos bichos gordos. Que disparan mucho. Justo en la esquinita, además, eh. Justo en la esquinita. Entonces, el Quick Restart que te lleva al level 1 o al level 2, otra vez. Chamber 1, efectivamente. Volvemos a la primera. Es el, el, la gracia, ¿no? De este juego. A ver, que no, no dirás que no te sirve para aprender, ¿sabes? Pero bueno. Mi pregunta es... No, no, no tengo arma a la que cambiar. O sea, lo que tenía hasta ahora lo pierdo. Explota... Ah, no, que no hemos terminado. Vale. Venga, arriba. Recargamos. Un, dos, tres. Tres... Fuera... Arriba... Fuera también... Por aquí... Es que estos bichitos ya son facilitos... Au... Fuck... Explotado... Es lo gracioso de este personaje, el escudito... El, el, por lo visto, el casco del... De, del Doom Slayer de Dandesco. Vale, recargamos. unos Tres golpes. ¡Pack! O sea, con esa no contaba. Venimos por acá. Tenemos cofre, pero por eso hace falta... Ah, no, no hace falta nada. ¿Qué coño es esto? Ah, un revólver. Está bonito. Esta agua no sé por qué está ahí Vagamos... Esta ya me la he pasado. El rollover nos lo vamos a guardar para la boss fight. Vamos a buscar más cositas. Guapas. Slime Rancher. Vale, este, este bicho me va, me va a estar pegando los huevos, ¿verdad? Sí, claro. Me va a estar pegando los huevos. Es, literalmente se funciona. Este, esta parte con el slime es muy, muy parecida al. al. fighter literalmente lo que hace que se parezca en el mind of que la mayoría de los enemigos se separan en dos cuando se mueren o en más y te persiguen porque es lo único que saben hacer eh, mala sala para poner a este enemigo porque hay mucha pared lo cual me da una ventaja bastante importante como podéis haber apreciado que fuera y esa bala me va a dar bastante pasta creo así que let's go Ahora la del boss eh, eh, vidita Libeto Vale, bajamos ¿Cuántos estamos? menos aquí? Ahí, vale Divino ¿Cuántos lados se voy a tener que meter? Demasiadas Eso te lo por seguro Vale, acaba de spamear al lado de mí Pero da igual Fuera, fuera, fuera, fuera... Esta sala, ya me está diciendo que es de mercader. Efectivamente. mapita, tal... La mitad de un corazón, corazón entero... La Key, la Key la voy a necesitar. La Key la voy a necesitar para luego. Me lo estoy... Me, me lo estoy viendo venir. Ahí, ahí abajo hay algo. En el tepe de la otra sala hay algo. ¡Oh! Vale, justo iba a decir yo esto. Que hay explosivos, lo cual... Me da un poquito de miedo Seguimos bajando Vale Efectivamente Entonces el miedo fuera Vale Este está una bala creo Pues no Pues está para dos da igual Seguimos para adelante Que he dicho yo Que iba a necesitar la key ¿Qué coño es esto? Ni idea Back at you Vale ¿Y eso qué significa? No tengo ni idea Vamos para abajo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? No, ¿qué? Ábrete No quiere abrirse Estoy dando para entrar y me está, me está haciendo el candado literalmente señales de no, no me voy a abrir Porque estás muerto, crack Porque no me quiero abrir Estoy coño. Ni idea, pero tiene ray tracing, más desgracia. ¿Qué coño es ese enemigo? No entiendo. No entiendo. ¿Qué necesito para entrar ahí? Eh? Bueno, los dos. Hay más. No salen enemigos muy potentes ahora mismo, la verdad. Mierda. Aprenda a rodar. Ahí está. Vale, y... Eh, pues no sé Vamos a ir aquí Porque he visto algo Esto Esta parte Ah, vale Es parte de la estructura No hay más No hay más salas eh, Esto no sé qué coño es Esta, la E Supongo que será la E de Enter eh, Esto tiene esto, esto parece que tiene una cara ¿eh? Vamos a ir a donde el Mercader Porque a lo mejor Yo que sé Hay una llave para entrar ahí O, o algo O no pues nada. Y esto me va a preguntar otra vez si tengo algo. Pero algo de aquí. No tengo nada, creo. Vale, pues vamos para adentro. O oh, lo que tenemos. Porque okay, mucha más opción no hay. No, no no hay. Tengo dos armas. Ahora hay que probar el revolver contra vos ¿Qué nos toca esta vez? ¿Eh? Dos balas. Dos. Trigger turnos. Pues esto es peor. A ver, como tal, creo que está bastante decente. De momento. Precisamente porque cada uno tiene la mitad de la vida, entonces es, significa más facilidad a la hora de matar. Si te focuseas en uno, si eres como yo y les estás pegando los dos a la vez, pues no, no lo va a hacer tanto. No te lo puedo asegurar, o sea, Pero bueno, uno acaba de caer, así que este pavo ahora está modo diablo, creo. creo. ¡Joder! ¡Joder que sí! ¿Modo diablo? Vale, pues entonces, entonces créeme que es mejor idea hacer lo que soy yo. Créeme que es mejor idea. Porque si se va a poner modo diablo... A ver, que me han dado cositas. Esto no sé qué coño es. Esto es... ¡Ah! ah vale, para esto, divino. Mi escudito, gracias. Más vida y... Doble revolver. Doble revol. Doble re Ahora. ¡Oh! Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? señor... Bueno, y Smiley Revolver. Ostras, eso está muy gracioso. Vale, y como tal me pone que aquí hay una llave. Llave dónde? O sea, ah, aquí. ¡Ah, párate! Esta es la llave. ¿What could it unlock? No lo sé. Puede ser lo que he visto antes. <coughs> vale, pues esto da un poquito de miedo, la verdad. Eh, voy a ir con el doble. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esto es bolloso? Que esta gente está encerrada aquí Amigo Mira gente maja ya. Vale eh, Doy por hecho que eso no se perderá Vale TP Y aquí pasamos de sala eh... Vale No diste <risa> el Amigo y aquí es cuando guardamos. Entras aquí y en vez de llevarte al siguiente nivel, te lleva a lo que supongo que es el bridge. Llamado bridge. ¿Verdad? Sí. Pero ya continúa ahora, me va a llevar a la sala grande, ¿o me va a llevar al nivel. No, vale, me lleva, me lleva al chamber 2. Mijero detallito es que si quiero guardar aquí no puedo, creo. Pero, sí, sí que puedo. Retorno to Bridge. Vale. Vale. Eh, y, espérate. El bug. El bugazo. Yo me caigo por aquí. En lugar de quitarme vidas, me, me tira aquí. Pero es que esto no sé lo que es. Si rodo hacia ahí, no puedo rodar hacia ahí esto no sé lo que es pero tiene curiosidad vale eh, producción cómo ves el tema del tiempo bueno producciones llevamos una hora y cuarto qué despedimos vale llevamos una horita y cuarto o algo así algo menos creo eh, pero en fin sí eh, de streaming ya habéis visto lo que se el gaño. hemos sufrido para pasarnos la primera fase o sea que sí Dark Souls modo modo diablo este juego es muy divertido de todas maneras O sea, os lo recomiendo muy sinceramente Entonces, eh, antes de empezar, precisamente por eso he hecho esto Antes de empezar, vamos a irnos a la bridge Últimamente, tal y como hemos hecho ahora Y estamos ready Ahí está, como tal podemos elegir, pero bueno eh, Da igual ¿Sí? Vale eh, Pues hasta que ha llegado el Enter the Gungeon Vamos a hacer un poco review rápida Es un juego que para los amantes del... Eh, Pixel, 2D... Bueno, es, es falso 2D, pero como tal 2D porque solo usas un joystick básicamente. Eh, Roguelike, yo creo que es de lo mejorcito que hay. Aparte, es completa acción. O sea que si os gustan más cosas estilo narrativo, estilo vamos a tomar decisiones, eh, aventuras como Light is Strange, Beyond Two Souls... No, esto no es para vosotros ni de lejos. Y si sois gente a la que le gustan cosas como Dark Souls, Sekiro Shadows Side Twice y similares... Dadle un try porque el nivel de dificultad os puede llegar a sorprender incluso desde el primer momento. Para esa gente que ha jugado al Dark Souls y sabe que en el tutorial hay que morir para poder pasárselo, esto es para vosotros. Eh, más allá de eso, eh, el tema de armas no hemos llegado a verlo, pero es abrumador. O sea, en el nivel 1 hemos visto que tenemos 6 tipos de armas diferentes de momento, más todas las que nos puedan salir... Eh, el tema de gestión de recursos, objetos, habilidades, etc. va, va eh, aumentando su dificultad muy progresivamente. Y el tema de aprender cómo funcionan los enemigos y tal, pues también. Eh, dadle un try, no perdéis nada. Estuvo gratis en Steam y aunque no lo esté, es un Indie de Devolver Digital es barato, muy barato. Y ocupa 238 megas y tiene. Literalmente cada nivel ocupa menos de un mega. Así que. Hasta aquí este Enter the Gungeon de Domingo de Hauvelin. Nos vemos. Muy pronto con Saneansear, Gaming Room y más cosas digital gaming. El martes. El martes, Saneansear, en Twitch, let's go.